les quiero comentar acerca de algunas de las acciones que tenemos que llevar a cabo como profesores que vamos a participar en la modalidad eh, híbrida, eh, específicamente en el, en el remoto simultáneo. Entonces, a, a este respecto, pues seguramente si estás participando en esta modalidad, recibiste un correo que se parece a los que tengo ahí en pantalla. Tengo el correo que reciben con instrucciones los profesores de un bloque, ahí mostrado. También tengo en pantalla el correo que reciben los profesores que participan en una, en una materia, que imparten una materia ellos solos. Hay un correo diferente en caso de que seas un profesor que esté participando en Team Teaching. En el caso de un Team Teaching, el paso uno que, que van a tener que estar siguiendo, que no, que no está en ninguno de estos correos, ni el del bloque, ni el de la materia. En el caso de materia en Team Teaching, sea materia de, de planes 2019, TEC 21, o planes anteriores a 2019, que son planes 2011, 2014, 2017. Eh, en, el, en ese caso, los profesores del equipo van a tener primero que ponerse de acuerdo en cuál de las cuentas es donde se van a hacer todas estas cuestiones de la, de la configuración, de las características de la, de la cuenta eh, para la modalidad HPRS. Y bueno, aquí generalmente cuando están en, en Team Teaching y es un profesor, pues ya terminó la gran mayoría de sus sesiones y luego viene otro segundo profesor, pues la mayoría lo que deciden es que sea el segundo profesor el que se quede con su, en su cuenta con las características para la modalidad HPRS. Ya que deciden cuál profesor es el que se va a quedar con, con, con la cuenta configurada para estas características, lo que hay que hacer es enviar un correo y eh, hay que mandarlo a la dirección de correo que aparece ahí en el, en el correo que recibieron con todas las instrucciones a seguir. Y bueno, eso es solamente para para nuestros colegas que se encuentran en ese caso especial de Team Teach. Eh, ahorita voy a ya seguir a mostrar algunos de los cambios que se encuentran en las cuentas que son para esta modalidad eh, de remoto simultáneo. Entonces, voy a abrir en mi cuenta de Zoom. Entonces, si tú eres un profesor que imparte una materia y tú eres el, el único profesor que, que, que está impartiendo eh, la materia, no estás en team, en team Teaching, o ya mandaste tu correo y ya te confirmaron de que eres el profesor del, del Team Teaching que tiene que, que hacer las configuraciones para la modalidad HPRS, pues vas a venir a tu cuenta y vas a identificar un cambio muy particular, que es, me voy a ir al apartado de configuración de mi cuenta, de Zoom, Luego de aquí de configuración, me voy a ir ahora al apartado de grabación, acá en la parte superior. Y cuando le doy clic ahí en grabación, me voy a encontrar con que la grabación en la nube, algo que muchos de nuestros colegas estaban extrañando, ahí está la grabación en la nube, ya se encuentra otra vez habilitada para aquellos que. Ellos que estamos en la modalidad eh, híbrida, en HPRs. Entonces, primer gran cambio, ya vamos a tener eh, otra vez la grabación en la nube para los que están en, en la modalidad híbrida. Eso es algo que tú puedes notar que pasa en tu cuenta. Eh, lo mismo pasa en las cuentas de bloque. Aquí voy a entrar a una. Eh, ya recibimos eh, los profesores del bloque, los datos para entrar a nuestra cuenta de, de bloque de Zoom. Entonces, voy a ingresar a la, a la cuenta de bloque. En, déjenme revisar. Aquí está validación de Zoom. Ya pude pasar. Y si yo me voy en esta cuenta a la configuración, reviso en grabación, y puedo ver, aquí está. Esta es una cuenta de bloque que tiene habilitada la grabación en la nube Aquí está, aquí se muestra que está habilitado. Eh, por lo tanto, pues es un bloque que va a ser eh, en híbrido y, y se puede llevar a cabo esta configuración. Entonces, bueno, es una de las, de las primeras, primeras diferencias que vamos a poder observar. Lo siguiente, eh, que se nos pide llevar a cabo cuando en, en el manual que recibimos eh, para el HPRS es de, bueno, ya, ya está ahí, ya confirmamos que tenemos activada la grabación en la nube. Lo siguiente que se pide que hagamos es algo eh, que tenemos que eh, crear unas sesiones recurrentes. ¿Y qué es esto? A grandes rasgos, lo que va a ocurrir es que nuestra clase, eh, nuestras sesiones de clase eh, si ya estaban corriendo, se van a cambiar de salón, ¿no? Es como si en el, a, a lo largo del semestre de repente nos avisaran de, bueno, esta clase ya no va a ser en determinado salón del edificio número 3, ahora se va a pasar a este otro salón del edificio número 4. Bueno, es lo mismo, solamente que en un ambiente virtual, vamos a tener que cambiar a, a nuestro salón, a nuestro grupo de aula virtual. Y vamos a tener que generar este, este nuevo ID para eh, el aula virtual. Y también en el caso de los bloques, pues vamos a tener que generar también este ID eh, para donde se van a llevar a cabo las sesiones del bloque. También los semestres y vamos a tener que generar nuestra liga donde se van a llevar a cabo ahora las sesiones eh, de, de clase o las sesiones de reto o cualquier sesión que se vaya a llevar a cabo dentro de las actividades. Entonces, ¿dónde hacemos esto? Hay diferentes, lo podemos hacer en el, en el navegador, pero en este momento, pues, lo voy a hacer en el cliente de Zoom, que es como, como vienen eh, publicados los pasos y las recomendaciones del equipo de, de TEDU. Entonces, eh, voy a cerrar mi sesión de Zoom. Entonces, en mi computadora, eh, antes que cualquier otra cosa, comento, en mi computadora abrí eh, la aplicación de Zoom. ¿sí? Entonces, todo lo que hice eh, fue ir a mi, a mi computadora, lo que tengo instalado, escribí Zoom o busqué el icono ahí en la barra de herramientas, le di clic y llegué aquí. Eh, yo tengo mi ingreso con mi, mi cuenta de, de Google. Entonces, eh, voy, a, voy a proceder a ello. Escojo la ventana correcta del navegador. Ya está. Voy a ingresar con mi cuenta de Google. Le di clic ahí en Ingresar con Google, que es como, como tengo yo mi ingreso a la aplicación. Y voy a entrar con mi cuenta en este caso. Para mostrarlo primero, para el caso de profesores que estuvieran impartiendo una materia. Y entonces, ya lo tengo, ya lo tengo aquí, ya lo podemos ver. Eh, ya entré a mi, a mi cuenta de Zoom. Entonces, el siguiente paso que tenemos que seguir es el de agendar. Vamos a agendar nuevas reuniones. Aquí está en la parte de abajo el botón de Agendar. Entonces, yo voy a dar clic ahí en Agendar y me aparecen todas estas opciones que yo puedo ir siguiendo para poder programar una reunión. Entonces, en la parte de arriba voy a poner eh, como tema, seguramente querrán poner el, el nombre de, de su curso, el que, quieran, el que quieran seguir. Yo en este caso voy a hacer sesiones, HPE. Eh, hprs, para dejar un nombre genérico y ya después voy, voy a trabajar eh, ya el de, el de mi curso específico. Luego, lo siguiente, nos pregunta un inicio, una duración, pero eso no lo vamos a saltar porque vamos a elegir reunión recurrente. Entonces, al momento de que yo le doy clic ahí, reunión recurrente, pues todos esos detalles de, del día y la hora, y la duración ya se esconden, no los necesitaba llenar, por eso no me preocupé por ponerlo, me fui directo ahí a reunión eh, recurrente. Eh... Lo siguiente, este es muy, muy, muy importante este clic nuestros compañeros eh, de TEDU nos lo han recalcado mucho, que es algo importante hacer. Vamos a elegir la opción de que el ID de la reunión se genere de manera automática para que sea un ID diferente al de la reunión personal. ¿Sí? Entonces, vamos a generar un nuevo, un nuevo ID en generar automáticamente el ID. Esto es a lo que yo me refería con que ahora la clase pues, va a ser en, una, en un aula virtual diferente. Antes la teníamos en nuestro eh, ID de sala de reunión personal. Ahora, por ser en la, la modalidad híbrida, de remoto, eh, remoto simultáneo, pues vamos a utilizar un, un ID diferente. Vamos a estar en otra aula. Entonces, lo generamos ahí automáticamente. Nos aseguramos que siga habilitada la sala de espera por cuestión de, de seguridad de nuestros estudiantes. Eh, los videos encendidos por aquello de que luego a algunos participantes se les olvida y... Eh, bueno, yo en particular he llegado a utilizar la opción de, de llamada telefónica para, para escuchar o hablar en una reunión, casos de, de, de emergencia, pero si no, puedes regresarlo a la opción solamente de audio de la computadora, de acuerdo a lo que tú necesites. Y bueno, en calendario, si tú estás utilizando en tu computadora el calendario de Outlook, pues seguramente quieres habilitar esta opción del de, de calendario de Outlook. Sería eh, seguramente muy, muy útil. Y te va a servir para eh, programar más adelante la recurrencia de la sesión, ya que te aparezca la cita de calendario. Vas a poder ahí eh, ponerle ahora sí lo que no pudimos ponerle acá arriba, de qué día y qué fecha son las, son las, re son las reuniones, que son las clases. Eso lo vas a poder poner en, en Outlook una vez que aparezca la reunión en el Outlook. Y si no lo... Si no lo pones, realmente no pasa nada. Solamente se va a quedar el acceso a, a, la, a la reunión solamente de, directamente desde Zoom, en vez de que también puedas darle clic en tu Outlook, Outlook para entrar a, eh, a impartir tu clase. Luego nos vamos aquí a las opciones avanzadas. Que normalmente están ocultas. Por eso es muy importante darle clic para que se abran y nos aparecen algunas opciones adicionales. Eh, a mí me gusta dejar el habilitar entrar antes que el hospedador por aquellos estudiantes que sí están utilizando su cuenta institucional para entrar a las sesiones, pues puedan entrar y, y estar este, compartiendo y platicando un rato antes de empezar la clase con sus compañeros. El silenciar antes de entrar ayuda a que sea un poquito más ordenado cuando alguien eh, llega, llega, se incorpora después, y este es el especialmente importante, y es el que vamos a estar aprovechando, queremos que la grabación en la nube se haga de manera automática, entonces hay que tener mucho cuidado en elegir este selector del lado derecho, que la grabación en la nube se habilite, ¿sí? Y con eso ya le podemos dar guardar para el caso de una materia. Y con esto ya estaría quedando eh, lista nuestra reunión. Y bueno, ahí aparece que la sigue programando. Y ya que termine eso, pues voy a poder yo corroborar mi reunión aquí arriba en el apartado. ¿Dónde, dónde, la, dónde voy a encontrar mi reunión? Aquí me voy en la misma aplicación de Zoom. Me voy al apartado de Reuniones. Le voy a dar clic en Reuniones. Y aquí está. Hice mi sesiones HPRS con el grupo XX. Y aquí ya voy a poder eh, tener mi ID de reunión. Aquí está. Y también aquí puedo eh, encontrar la, el enlace ¿Dónde voy a encontrar el enlace? Que es un dato que voy a necesitar eh, en unos pasos eh, más adelante. Necesito tener el, el, el, el ID completo, el enlace. Le voy a dar clic aquí, donde dice, voy a ocultarlo otra vez para mostrar la leyenda. Dice mostrar invitación a la reunión. Yo le voy a dar clic ahí donde dice mostrar invitación a la reunión. Ahí está. Y le voy a elegir aquí, unirse a la reunión Zoom. Y miren, ahí está. Ahí puedo yo eh, copiar ya mi liga que yo voy a tener que incluir en un formulario un poco más adelante. Bueno, de este lado también se abrió mi Outlook, de que ya se están eh, generando las reuniones. Entonces, lo voy, voy a cerrar para que se deje, deje de avisar. Listo. Ya quedó. Y aquí ya, ya tengo todo, todo configurado para el caso de una materia. ¿Qué pasa si también hablaba con un colega en la mañana y me decía que también imparte, imparte materia? Entonces, tendría, tuvo que hacer. De hecho, ya lo había hecho. Hizo todo esto en su cuenta y también imparte un bloque. Por lo tanto, pues también le tocaba hacer toda esta configuración, pero ahora en la cuenta del bloque. Entonces, algo que, que de repente preguntan algunos colegas, oye, este, bueno, ¿cómo me cambio ahora la cuenta del bloque? Aquí arriba, ahorita que estoy en mi cuenta personal, pues veo aquí mi foto, eh, que yo la había agregado a mi cuenta. Entonces le doy por ahí clic, quienes no han agregado foto a su cuenta generalmente encuentran aquí sus iniciales, ¿no? Yo aquí podría ver CM o CI de mi, de mi, de mi segundo nombre. Pero bueno, ya tenía mi foto. Entonces le doy clic ahí y le voy a dar clic acá abajo en cerrar sesión. Yo le doy clic ahí en cerrar sesión y ya se cierra la sesión. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es voy a entrar con mi cuenta de bloque. Entonces, pongo aquí mi bloque eh, 485 arroba servicios .mx, la contraseña que me enviaron en el correo electrónico eh, que venía, donde venía toda esta información, y le voy a dar aquí clic en ingresar. Y bueno, yo no yo quité, ¿no? Este, tuve, eh, leí con cuidado ¿no? lo que decía aquí, Mantener mi sesión iniciada. Bueno, seguramente si eres un profesor eh, que te está tocando visitar ese bloque recurrentemente, pues a lo mejor quieres dejar la cuenta del bloque abierta en tu computadora. Yo en este caso no quiero, entonces quiero que cuando termine ya mi sesión de bloque y yo cierre el cliente, pues se cierre también la cuenta del bloque. Entonces quito esta opción y ya le voy a poder dar clic en ingresar. Entonces ya están mis credenciales, le doy ingresar y aquí estoy ya llegué a la cuenta del bloque si se fijan, esta cuenta tenía de imagen, no tiene mi foto tiene aquí arriba el logo del tech, pequeñito, y si le doy clic aquí está, dice que esta es la cuenta del bloque M1001B grupo 90 de Creating Prototypes ok, entonces ya estoy en la cuenta del bloque y voy a hacer los mismos pasos, pero ahora lo voy a hacer eh, más rápido. Era agendar, está ahí, sesiones de Creating Prototypes, M1001B, va a ser una recurrente con un ID automático, videos encendidos, sala de espera habilitada, el tipo de audio que vamos a permitir, ya sea audio de la computadora o teléfono y audio, el calendario que se va a utilizar. En el caso anterior probé de Outlook. Bueno, ahora voy a decir, en esta computadora no estoy usando Outlook. No quiero que me lo abra. Voy a dar la opción de otros calendarios. Opciones avanzadas. El más importante de todos es que estuviera la grabación en la nube. Aquí está. Y en el caso del bloque, pues yo podría poner aquí en el apartado de anfitriones alternativos a los correos de mis colegas de bloque. Si mis colegas de, de, con los que imparto bloque pues tienen su cuenta license, me va a dejar aquí agregarlos. Eh, de entrada yo voy a agregar, por ejemplo, mi cuenta personal para también con mi cuenta personal eh, poder tener eh, privilegios de anfitrión sobre este bloque. Entonces ahí está. Eh, ahí me encontró. Agregaría aquí a mis compañeros eh, Beto y Ana Paula, eh, ya que busque sus correos, aquí los pegaría. Y le daría clic aquí en guardar. Se programa y ya aparece aquí la invitación. Y miren, aquí está ya el, el, el enlace que yo voy a necesitar reportar sí para... para, para eh, el paso el, el paso siguiente. ¿Y qué pasa si cerré muy rápido la ventana y ya no vi cuál era el enlace que se generó? Pues otra vez, puedo regresar aquí al apartado de reuniones. Le doy clic y aquí está mi reunión. Aquí está en la parte de abajo una lista de reuniones recurrentes creadas. Aquí tengo, y otra vez, mostrar invitación a la reunión. Doy clic y aquí está otra vez el enlace que voy a necesitar para el siguiente paso de reportar mi eh, liga donde se va a llevar a cabo la clase. Bueno, entonces parece que aquí ya terminé. Como les mencioné, eh, esto eh, todo se ve también reflejado en el navegador. Voy a cerrar aquí ya mi Zoom. Me voy a ir a la cuenta del bloque. Por ejemplo, en la cuenta del bloque, yo le doy clic aquí en reuniones y ya se ve aquí exactamente la misma reunión recurrente que yo creé hace unos segundos en mi computadora. Ya aparece aquí en Zoom. Desde aquí también se puede programar una reunión y seguir más o menos los mismos pasos que yo acabo de seguir en el cliente en mi computadora. Se pueden seguir eh, todos los pasos para eh, configurar la reunión recurrente como se necesita y lo mismo está por acá en mi cuenta, eh, mi cuenta personal voy a ir a ella aquí está, si me voy al apartado de reuniones y en la lista de reuniones recurrentes aquí está en la parte de abajo tengo una reunión recurrente para eh, que se llama HPRS eh, Grupo XX. Esa es la reunión eh, recurrente que yo había creado hace un momento. Entonces, aquí las tengo. ¿Qué es lo siguiente que el correo nos dice? Nos pide que eh, completemos un formulario de actualización. Algunos, eh, si vamos siguiendo, siguiendo los pasos, nos dice, eh, da clic aquí, nos abre este formulario, que dice solicitud de actualización de la liga de Zoom para sesiones recurrentes. Entonces, pues vamos a ir llenando todos los datos que el formulario nos pide. Eh... Y este es el paso, eh, ahora sí que más importante de todos. Nos pregunta que pongamos un ID, de las sesiones recurrentes de Zoom, el que obtuvimos, pero también nos pide que pongamos los detalles del grupo en el cual lo vamos a estar utilizando. Entonces, eh, platicaba eh, con eh, los compañeros ya de, de TEDU y bueno, también aceptan como, como una respuesta válida la información del grupo que podemos nosotros encontrar desde eh, nuestro Canvas. Entonces, si me voy a Canvas, me voy a ir al, al bloque que acabo yo de, de configurar, la cuenta de bloque, que es este Creating Prototypes, grupo 90. Cuando yo entro aquí, ya estoy aquí en el, en el inicio de Canvas, me voy a ir en la parte de hasta abajo, le voy a dar clic en configuraciones. Yo lo tengo aquí en, en inglés, que es este de, de settings, pero bueno, en español dice configuraciones. Doy clic. Y si bajo un poco, eh, aquí justamente lo que tengo a mitad de la pantalla, voy a encontrar el CISAID. Ahí está. Entonces, este dato es el que necesito poner junto a la liga que me pidieron. Entonces, eh, por acá, tenía yo ya guardados eh, los enlaces para, para poderlos incluir. Aquí está. Entonces, voy a poner por acá el enlace a la sesión recurrente. De hecho, lo voy a corroborar desde aquí. Me voy a ir aquí a mi sesión recurrente y voy a ver que aquí está mi enlace. Entonces, de aquí lo puedo seleccionar y copiar y lo voy a poner aquí donde me piden el formulario, pero antes de eso me pide que en el formulario ponga los detalles de mi curso. Entonces, me traigo el dato del CIS, del sysid y lo pego aquí. Aquí está. ¿Qué es lo que tiene este, este dato del CIS-ID? Eh, trae el de detalle de mi campus, eh, la clave de la materia, unidad de formación, el grupo, el periodo en el que estamos eh, trabajando, que este es el que corresponde al, al semestre agosto-diciembre 2020, y este es algo que se llama el CRN, que es un número que identifica a ese grupo en particular. Bueno, yo definitivamente... Elegiría aquí, mándame una copia de mis respuestas para tener yo este, una copia de lo que estoy enviando aquí de información. Y con eso ya daría clic en enviar. Con eso ya quedaría eh, completa la información que necesitan eh, mis compañeros de TEDU para eh, poder habilitar algunas de las herramientas que se necesitan en esta modalidad remota y simultánea. Qué es lo último que como profesor en esta modalidad deberías estar revisando es justamente lo que tengo ahorita en pantalla que son las instrucciones de, la, de publicación de la clase donde vamos a estar utilizando una herramienta nueva dentro de Canvas que se llama MyMedia y, y junto con una herramienta que se llama eh, Caltura que bueno Caltura va a aparecer dentro de Canvas como MyMedia entonces pues ya que tengas tu primer video, eh, esta, este, estas rápidas instrucciones te van a ayudar a saber cómo agregar, si se fijan, son eh, dos, cuatro, cinco diapositivas muy sencillas. Te van a ayudar a saber cómo ese video que se generó mientras tú estabas en el aula de eh, transmisión eh, remota eh, simultánea, mientras tú estabas ahí, se grabó, la nube, y luego ya tú vas a poder llegar a casa, vas a entrar a Canvas, y desde ahí vas a encontrar MyMedia y vas a seguir las instrucciones que se encuentran aquí para publicar a todos los estudiantes la grabación que se generó en esa sesión. Bueno, estos son a grandes rasgos algunas de, de las instrucciones que están en ese correo. Lee el correo con mucho cuidado. Y cualquier duda que tengas, te puedes acercar a, a cualquiera de los CDIES donde te vamos a ayudar eh, en cualquier duda que puedas tener con esto. Eh, también te vamos a estar acompañando mientras tienes tu sesión cero, que es la sesión donde probamos, eh, vas a tener la oportunidad tú de probar los equipos que hay en las aulas eh, HPRS para que te puedas familiarizar con ellos, sepas qué hay en general cómo se usan, que son eh, dispositivos muy sencillos de utilizar. Y bueno, con eso me despido y les deseo el mayor de los éxitos en, en esta aventura del de, eh, trabajo en la modalidad eh, híbrida, remota, simultánea.